Eh, reportero Vladimir Paula desde la Junta Central Electoral de aquí de San Francisco eh, de Macorís. Adelante, Vladimir Paula. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio, en nuestra cobertura total, Elecciones Municipales 2020. Continuamos en nuestro recorrido y en esta ocasión nos encontramos en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís, en esta calle Mella con Sánchez. Se ha presentado una situación de hace apenas unos minutos y es que hasta esta Junta Municipal han llegado los representantes del Partido Revolucionario Moderno se encuentra en estos precisos momentos eh, en una reunión el presidente eh, del Partido Revolucionario Moderno a nivel de la, del municipio de San Francisco de Macorís, el diputado Olmedo Cava Romano, se hace acompañar del de candidato alcalde por ese partido, Sigio NG de la Rosa. Las informaciones que tenemos es que el Partido Revolucionario Moderno ha presentado inconformidad eh, ante la solicitud que ha hecho o el impedimento hacia su partido de que cuando inicie el conteo de los votos. Bueno, ya siendo eh, observamos en estos momentos como eh, detrás del cristal se encuentra Siquio NG de la Rosa, se hace acompañar de el do, señor, eh, bueno, Ceballo, vemos por ahí también dirigente del PRM, el Diputado Olmedo Cava Romano, quienes, repito, se encuentran en estos momentos con el representante de la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la inquietud? Según los reportes que tenemos por parte del PRM, se le ha impedido que los dos delegados estén presentes al momento del voto y que simplemente se quede uno dentro y el otro se mantenga eh, en las afueras al momento de que se realice el conteo y es justamente lo que están reclamando en estos momentos los dirigentes del partido revolucionario moderno vemos las imágenes, ahí está también el delegado del partido de la liberación dominicana Wilgen Brito, eh, que en estos momentos conversa con Olmedo Cava vemos también a Martín, el señor Martín, quien es el presidente de la Junta Municipal Electoral en estos momentos hace la entrada también eh, el señor Daniel Canela quien es parte del partido de Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís y nosotros le estamos presentando todo, absolutamente todo lo que está aconteciendo hasta el momento en esta cobertura total de Telenor en vivo. Desde la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Es una reunión a puerta cerrada. Vamos a ver si en lo adelante podemos tener algún tipo de información, eh, ¿verdad?, de lo que está pasando. Vamos a ver si podemos acceder a, a, a esta reunión para ver, ¿verdad?, de qué está tratando en lo adelante y a cuáles acuerdos llegan. Recuerden ustedes que el proceso estaba previsto para eh, concluir alrededor de las 5 de la tarde. Bueno, vamos a ver en este momento, vamos a conversar con el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, diputado por la República, de por la provincia de Duarte, Olmedo Cava. ¿Cuál es la situación, Olmedo? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que estamos, lo que estamos chequeando es que, según la resolución eh, de la Junta, eh, ...la 30-20... Eh, tenemos, ...todos los partidos políticos... ...tienen derecho a un observador de escrutinio... ...entonces ha habido algunas dificultades... ...pero estamos con la Junta... ...realmente ha habido una disposición aquí... ...de, de, de, de, de los miembros de, de, de la Junta eh, Municipal... ...y ya se está eh, trabajando en esa parte... ...corrigiendo esa parte. Pero teníamos las informaciones de que eran dos delegados de ustedes que ustedes están pidiendo que estén presentes al momento del conteo, bueno, lo, y que solo le están eh, permitiendo bueno, uno. Lo, lo, lo, que, lo que se está esclareciendo aquí es, porque se habla de que, de, que eh, nosotros teníamos todos los partidos políticos, tenemos derecho a un delegado donde se va a escanear, en el escándalo donde se va a escanear, donde se va a transmitir los escrutinios. Entonces la Junta está aclarando que realmente el mismo delegado observador de escrutinio, conjuntamente con los delegados oficiales van al centro donde se va a transmitir a los escáneres y que ya ahí hay una buena cantidad de observadores. Estamos esclareciendo esa parte porque la resolución de la Junta eh, tiende a confusión, tiende a confusión y lo que estamos ahora es, incluso ellos se están comunicando con Santo Domingo, o sea que, pero lo importante es que ellos están en una actitud eh, positiva y están eh, atendiendo al pedido nuestro. Olmedo, pero ¿entienden ustedes que esta decisión solo le desfavorece a ustedes? ¿O es, esto es, bueno, va dirigido para todos los partidos? Bueno, eh, eh, nosotros entendemos, eh, no sabemos la, la, lo que está pasando con los demás partidos. Nosotros lo que estamos es eh, eh, vigilantes, estamos tratando de cumplir con la ley y de que nuestros delegados, nuestros suplentes, nuestros observadores de escrutinio eh, hagan el trabajo, para los cuales eh, eh, nosotros lo, lo hemos encomendado, ¿verdad? Que defender la, eh, el voto, defender la, la, la transparencia del proceso, en la cual nosotros estamos comprometidos, porque siempre hemos, hemos trabajado para, para que las cosas se hagan bien. Y en ese aspecto, pues estamos aquí con los jueces de la Junta chequeando esa parte. Ya terminadas prácticamente las elecciones, pasadas las 5.30 de la tarde, ¿cuál ha sido su valoración sobre la no, Eso es una valoración... Eh, nosotros entendemos que eh, la, la cantidad de votantes está más o menos por lo que el porcentaje establecido, eh, según los estudios, ¿verdad?, de un 50, un 45%. Eh, nos hubiese gustado que ese porcentaje fuera mayor eh, lo que fueron a votar, pero bueno, esa es la realidad. Y hemos tenido algunos, eh, como siempre, normales, eh, normal, eh, algunos procesos, eh, algunos casos, de inconveniente en algunos lugares, pero el proceso ha pasado con cierta tranquilidad y todos estamos comprometidos con que esto eh, transcurra con transparencia y que los resultados realmente sean lo que indiquen las encuestas y lo que nos dicen los, los, los estudios a nosotros, ya de que realmente si existió prácticamente es el alcalde electo de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, Olmedo Cava Romano, diputado de la provincia Duarte, presidente.